A ver, estas condiciones son del todo punto inaceptables. No solamente estáis fuera del convenio, sino también del estatuto de los trabajadores. Según Kevin, no tenéis vacaciones desde el inicio de los tiempos y me parece muy bien que queráis a vuestro jefe, pero vuestro jefe no deja de tener obligaciones. Podemos reclamarle una pasta en salarios y en contribuciones a la seguridad social. Por cierto, ¿me podríais volver a explicar eso de las bananas? ¡Ay!